Yo soy Jorge González Pérez, bueno, Jorge Caridad, Jorge caridad no? González Pérez, que es como siempre me dicen en el Parlamento. el Caridad nada más que sale en el Parlamento, no en ningún lugar él sale Caridad, pero yo lo digo, Jorge Caridad, González Pérez. ¿Y eso se lo ocurre a mamá o papá? Eh, te explico por qué. Yo soy de una familia humilde, de jovellanos, Matanza, que eh, en mi familia nació mi hermana, que es mayor que yo, me lleva un año y medio y entonces atrás vengo yo pero es un embarazo no esperado y mi mamá salió embarazada y entonces no no quería que mi papá que tuviera el embarazo porque no había dinero en mi familia para sostenerlo y entonces mi papá mi mamá le imploró a la caridad del cobre como creyente al fin de esa etapa de la vida le imploró a la, a la caridad del cobre que por favor que que mi papá entendiera, que no se hiciera la interrupción del embarazo, que era lo que querían que se hiciera. Y entonces por eso, yo nací, eh, o sea, en mi nacimiento es el 23 de abril de 1952. Y entonces ese 23 de abril es San Jorge, por eso me llamo Jorge. Pero como mi mamá tenía mucho que agradecerle a la caridad de cobre, que no me hicieran el, el legado, y yo quedara al campo, entonces ahí, eh, por eso que me llamo Jorge. Mi mamá me puso Jorge de la Caridad, pero en el registro civil de Jovellano, la registradora dijo que ningún de la, que el de la no existía, que Jorge Caridad, por eso me llamo Jorge Caridad. En octubre del 66, eh, viene el director de la escuela a mi casa y le dice a mi papá que vinieron dos becas de pre. Y yo por el escalafón, eh, era el uno en el escalafón para coger la beca pre, y entonces vengo para acá, para La Habana, a un preuniversitario que era semi-militar, el preuniversitario eh, Carlos Mar, que era aquí en Siboney Lo que es hoy una escuela del Ministerio del Interior, la escuela Hermano Martínez Tamayo, ese era mi pre. Antes que fuera el de Martínez Tamayo, pero era militar igual. Y entonces vine para acá, hice mi pre aquí en La Habana, con un guajidito de de Joviano, vino para acá, para La Habana. Ya desde que yo salí de Joviano, nunca más retorné a Joviano. Yo vine para acá, hice mi pre en Carlos Mar, a lo cual le agradezco mucho, porque tuve una formación. Ese es un pre extraordinario, con unos profesores extraordinarios, con una calidad de la formación y además mucha disciplina, porque era un pre militar. Cuando estoy terminando el pre, que era finales de 69, yo tenía que comenzar eh, la universidad, y yo en el preto del tiempo fui monitor de matemática y de física y lo que iba a estudiar era matemática, yo iba a estudiar licenciatura en matemática después vino la tarea que se quería desarrollar la física nuclear en Cuba y entonces yo di el paso al frente para hacer física nuclear pero en el periodo de, de las vacaciones mi cuñado, o sea el esposo de, que después fue el esposo de mi hermana había estudiado medicina, estaba estudiando medicina en primer año y yo voy a Victoria de Girón a, a ver la escuela y ahí recorro la escuela con él y el impacto que me causó Girón fue tan grande que yo ahí por primera vez me inclino a estudiar medicina o sea porque vi la escuela porque es lo que hoy se hace con las puertas abiertas o sea, llevar la gente para que vea la carrera la conozca por dentro aunque hasta ese momento yo era físico y matemático ahí de pronto cambié y dije, bueno, voy a hacer medicina y la carrera la comencé en una escuela al campo o sea me fui el plan cítico jabuay grande y comenzamos la carrera en el plan cítico jabuay grande o sea empezamos recogiendo naranja y sembrando naranja en el plan cítico de jabuay grande y ahí estuve ese periodo y ya retornamos a la escuela y comenzamos en el año 70 en el medio de la del 70 y que los 10 millones de toneladas de o y toda esta serie de cosas comenzamos entonces la carrera de medicina Yo no estaba muy inclinado a la medicina, pero me di cuenta que la vocación es relativa. Entonces, me hace un propósito y empecé a estudiar medicina y me entusiasmé con la medicina y tuve tremenda dedicación a todos mis estudios. Incluso nosotros trabajamos en descargando barco en el puerto de La Habana, trabajamos en la reconstrucción del estadio latinoamericano cuando se hizo la remodelación del estadio latinoamericano. O sea, en cuanto a tarea había, ahí estaba yo. Yo era dirigente de La Feo estamos terminando la carrera de medicina, viene entonces el momento de la decisión de qué estudiar, qué especialidad estudiar, yo siempre quería hacer medicina interna, pero en aquel momento eh, se, se plantea lo que se denominaron las especialidades anémicas, eran especialidades que nadie las quería, o sea, estaban en crisis, no había casi profesores, no había casi especialistas, entonces ahí me plantea que, bueno, Teníamos que hacer un proceso con los jóvenes Para decidir que ir a estudiar cada cual Y yo entonces moralmente Yo no me puedo parar en un auditorio A convencer a la gente que tiene que hacer una cosa Si yo soy el primero, pues no había paso al frente Entonces la medicina legal Era una especialidad que estaba En crisis total Incluso en la universidad El promedio de edad de los profesores de medicina legal En la universidad era de 72 años Entonces era necesaria Una renovación del claustro de medicina legal de la universidad. Y a mí la asignatura, felizmente, yo di la asignatura en tercer año y repetí la asignatura en quinto año. Por tanto, yo siempre que tenía una onda medio policíaca y medio de investigador, di esa especialidad y me di cuenta que era atractiva, que era bonita. Cuando veo que casi nadie hacía la especialidad, digo, bueno, las cosas también hay que desarrollarlas. Mientras menos gente haya, más campo de desarrollo tú tienes. Y efectivamente, bueno, eh, me decido entonces ya por hacer la especialidad pero como yo me decido hacer la especialidad y yo era dirigente de la FEO, era un, un cuadro eh, que estaba en desarrollo eh, la dirección de la universidad se acerca a mí y me plantea la posibilidad de que yo me prepare para ser profesor y entonces me dicen que la posibilidad de que yo vaya sin haberme graduado que yo me prepare para ir a estudiar a Alemania para formarme como profesor en Alemania estudiar el doctorado en Alemania y entonces yo, siendo dirigente en la FEO, siendo estudiante de medicina, comienzo a estudiar también la especialidad, o sea, el idioma alemán. Terminé mi carrera, incluso el internado, que se hacía un internado eh, rotatorio o un internado vertical, yo hago un internado mixto, porque lo que se pretendía que yo me dedicara al tema de los venenos, la toxicología forense. Yo hice un internado de seis meses en terapia intensiva y seis meses en medicina legal. Entonces hice un internado mixto que era para prepararme para irme para Alemania y ya todo el tiempo, después que terminé hice un curso de ciencia básica biomédica de un año, que era un curso especial que se le daba a los que iban a ser profesores de ciencia básica biomédica, que aunque yo no iba a ser profesor de ciencia básica biomédica, pero me estaban preparando para el campo de psicología y de, profesor de medicina legal. Entonces, yo a mi estudio de doctorado resulta ser que lo que habían planificado, los que me estaban mandando, era que hiciera toxicología, pero la toxicología era una especialidad de la farmacología. Y yo ahí me planto, y yo que no, pero mío, ya yo estaba convencido de ser forense, ahora no me podían cambiar para que yo fuera farmacólogo. Y que yo lo que tenía que hacer era medicina legal. Entonces ahí decide, que yo hago una estancia de un año ahí en el campo de la medicina legal, y la hago en el Instituto de Medicina Legal de Berlín, que era un instituto de medicina legal y criminalística que estaba también anexo ahí, y se decide entonces que yo venga para Cuba para hacer la especialidad de medicina legal en Cuba y que yo retornara a hacer la especialidad, el doctorado allá en Alemania y eso es lo que hago, vengo para Cuba el doctorado ya no lo voy a hacer en, en Berlín, me mandan para Leipzig que es un lugar donde había un instituto de medicina legal y criminalística muy desarrollado que tenía mucha, mucho campo de la toxicología en septiembre del año 87 yo defiendo mi doctorado en Alemania yo vengo para Cuba ya se me ubica en el Departamento Docente de Medicina Legal de, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Yo me había vinculado todo ese tiempo que estaba haciendo el doctorado en Alemania. Ya yo, de que, antes de irme para Alemania, me vinculé al Instituto de Medicina Legal. Ahí pasé a ser jefe del Departamento de Toxicología Forense del Instituto de Medicina Legal. Ahí mismo, en ese entorno, estaba haciendo mi, mi estudio de doctorado, aunque yo era profesor de la universidad y trabajaba eh, dentro de la universidad, pero hacía mi labor asistencial en el Instituto de Medicina Legal. Y entonces, en el año 88, eh, deciden que yo pase a ser el director del Instituto de Medicina Legal. En todo ese periodo, yo trabajé una cantidad de casos importantes, casos eh, criminalísticos y médicos legales, de repercusión, de alcance nacional e internacional. En el año 89, se decide hacer la operación tributo, que era la repatriación de todos los, los fallecidos que estaban en, que habían cumplido misión internacionalista. O sea, se decide por el país hacer la repatriación de todos los cubanos que habían muerto en otras tierras del mundo, porque el principio era que la gente moría y se enterraba ahí. Nosotros teníamos un cementerio en Angola, teníamos un cementerio en Etiopía, teníamos un cementerio en Nicaragua y teníamos cubanos enterrados en distintos países del mundo, por ejemplo en Mozambique. Entonces, en esa operación tributo, se decide salir a buscar los, los fallecidos. Yo formo parte de ese equipo eh, que sale a buscar los, los cubanos que estaban enterrados en otras partes del mundo. Eh, nosotros inicialmente nos basificamos en Angola y desde Angola empezamos a, a buscar. A mí me tocó la misión desde Angola ir a Mozambique a buscar a los cubanos que estaban enterrados ahí en Mozambique, hicimos un levantamiento del cementerio que estaba en Luanda en la misión militar cubana en Luanda había un cementerio donde estaban enterrados todos los cubanos y entonces, eh, alguna cosa que no es frecuente en el mundo, es que un cementerio entero tú lo levantas llegamos a decir, este fue el último enterro que se hizo hoy, a partir de mañana no se enterraba más nadie Todo eh, lo que estaba era exhumado. y así hicimos la la exhumación, fuimos a Nicaragua, también había un cementerio en Nicaragua, en Managua, hicimos eh, un lugar que se llama Serranía, hicimos el levantamiento de todos los que estaban enterrados en el cementerio de Serranía, ahí en, en Nicaragua, en Eritrea, que había un cementerio, también se fue a Eritrea y se hizo el levantamiento de todos los que estaban enterrados en Eritrea, y entonces el 7 de diciembre de 1989 se hizo realidad entonces la operación tributo. Después un largo trabajo que comenzamos en abril del 89 y terminamos en diciembre del 89. O sea, de abril del 89 a diciembre del 89 estuvimos sumando más de 2.200 cubanos que estaban enterrados en distintas partes del mundo. En algunos casos estaban enterrados en, en cementerios de, de ahí, que no eran cementerios nuestros, eran cementerios locales. Por ejemplo, a mí me tocó ir a Mozambique a buscar tres fallecidos. Aquello fue todo una odisea que después me sirvió de base para el trabajo que tuve que hacer en Bolivia, porque cuando yo fui a Mozambique a buscarlo, que me mandan de Angola a Mozambique durante una semana, tenía que ir en una semana, sumar tres, tres cubanos y regresar, teóricamente, aquello era una cosa sencilla. Pero cuando llegué a Mozambique, aquello fue terrible en la ley mozambicana no existía la exhumación ellos nada más tenían la posibilidad de inhumar entonces yo recuerdo que yo hablo con el jefe de la misión militar cubana ahí para ver cómo era la cosa y entonces hablo con el embajador que estaba en Mozambique para decirle que, que nos habían dicho que no podíamos sumar los tres cubanos que estaban ahí ya yo tenía identificado, o sea la misión militar tenía a los tres cubanos la tumba que estaba en el cementerio ahí de Mozambique, todo estaba lo más bien entonces yo recuerdo que yo le digo al embajador Bueno mire, yo tenía una semana Para hacer tu trabajo, el primer día Ya lo había perdido en la causa protocolar Y tratando de ver con la gente La cancillería, y aquello no caminaba Entonces yo el segundo día yo Le digo al embajador, mire aquí hay tres alternativas La primera, que usted hable con el Presidente del país y le diga que ahí están Los tres cubanos y que yo vengo a que Entonces usted Yo esta bueno bueno, ¿cuál es la otra manera? Bueno, la segunda es que yo me meto por la madrugada en el cementerio y me robo los muertos, porque al final ellos dicen que los muertos no se pueden sumar y que además no aparecen registrados, o sea eran muertos que se enterraron pero no estaban registrados en el registro civil, no había constancia de los muertos, igual digo bueno, si los muertos no existen y no existen, yo me voy a robar algo que no existe. así que yo me meto en el cementerio y me robo los tres muertos, porque yo los tres muertos me los voy a llevar entonces me dicen, no, pero eso está un poco agresivo, ¿cuál es la otra? digo, bueno, la otra es que usted me dé libertad Usted me ponga con el jefe de logística de, de aquí, de la misión militar, para que él me dé algunos tipos de recursos y usted me deje que yo, con mi cuenta, resuelva el problema. Y usted no se ni por enterado lo que voy a hacer. Dijo, oh, no, pero como yo, no se preocupe. Yo lo que necesito es que me den recursos y yo esto lo voy a resolver. Entonces me puse en contacto con el coronel jefe de la logística, lo pues fui para allá y le dije a la gente de la cancillería, tabaco, y que no se den por enterado que yo me voy a ver a los muertos, a la gente del de, de Ministerio de Justicia, ron, Habana Cruz y que no se hayan enterado que hemos me voy a ver los muertos. Y así fue, y yo, a la gente del cementerio, rompa y cruzado para que cuando se metan al paticruzado este, yo me llevo los muertos, yo no se van ni por enterado que yo me llevo los muertos. Y así fue como hice la operación, le pedí un camión a la misión militar, y entonces la gente a veces cree que la cosa hay que hacerla de noche, clandestino, no, no, yo entré a las 3 de la tarde, siempre dicen a las 3 de la tarde que mataron a Lola, a las 3 de la tarde yo me metí con el camión de la misión militar en el medio del cementerio. Y a las 3 de la tarde con un entierro andando y todo el mundo ahí, yo con tremenda dignidad llegué ahí, entré donde estaba la tumba de los cubanos, empezamos a trabajar ahí, a excavar aquello que ahí, y todo el mundo pasaba, la gente miraba, la gente miraba, oh, está, está. nadie iba a pensar que estamos haciendo nada de ilegal, y nosotros empezamos ahí a trabajar, que se mamá, hasta que llegamos a donde estaba el entierro. Cuando llegué a donde estaba el entierro, sorpresa para mí, estaban los cubanos enterrados en cajas de plomo. Y no había que sacar a la caja de plomo que okay, ahí, había que buscar una duda, eso no estaba previsto en el entierro, buscar una duda. Entonces dije, bueno, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos, yo cogí a Sincel y Martillo, abrir las cajas, sacar los cuerpos de los cubanos, los meterlos en una bolsa, los metí en el camión y a las 3 de la tarde salí por la puerta del cementerio robándome los tres muertos, públicamente ahí, sin que nadie, nadie suponía que aquello era ilegal. Yo salí ahí, pero entonces después decía, me llevé los muertos. Ya yo tenía cuadrado, porque había una cubana que estaba eh, cumpliendo misión, que estaba en la monke, ya yo tenía cuadrado la monke, eh, acción de corrupción justificada por la patria. Y le metí con todo aquello, con tan buena suerte, que había un grupo de cubanos que eran asesores de la aduana de la República de, de, de Mozambique y había otro grupo de cubanos que eran asesores de inmigración y extranjería. Y yo, bueno, ya esta parte no me toca a mí. Los cubanos que están ahí que son tan patriotas como yo. Me tienen que cobrar la casa para que yo me lleve los muertos. Yo siempre le digo a la gente, la tarea es la tarea. Y por encima de la tarea, no puede haber ningún obstáculo. Yo sabía que nos había quedado pendiente eh, la guerrilla de Chambolín. Sabíamos que algo que no se había podido cumplir en esa operación tributo era la guerrilla hecha en Bolivia. ¿Por qué? Bueno, porque los bolivianos no nos dieron permiso para entrar a Bolivia. Teníamos que esperar entonces a ver qué pasaba. El eh, con esos elementos, bueno, nos quedamos ahí. Y así pasó el tiempo y pasó del año 89 hasta que en el año 95, en noviembre de 1995 un día por la mañana, escuchando haciendo radio que eh, un general retirado de Bolivia había dicho que los restos del Che Estaban enterrados en la pista aérea Valle Grande. Eso Lo dijo el general boliviano Se publicó en Bolivia, pero nada más que se enteraron Los bolivianos, pero Días después, él le da una entrevista Al periodista John Lee Anderson De Estados Unidos John Lee Anderson lo publica En el New York Times Que no lo publicó de inmediato porque no tuvo Espacio, ni tampoco lo publicó En primera plana, ni mucho menos Pero cuando salió en el New York Times, entonces se convirtió en un rebote. Empezó el rebote de la noticia entonces aquello cogió un alcance internacional y todo el mundo hablaba que los restos de Che estaban enterrados en la pista aérea de Valle Grande. Estaba hablando, ya estamos remontados a diciembre de 1995. ¿Realmente eso era noticia? No era noticia porque ese general retirado que había declarado en el año 95 ESO, él había escrito un libro en el año 87 a raíz del 20 aniversario de los acontecimientos de Bolivia este general escribió un libro donde en el año 87, él en el libro puso eso mismo que ahora estaba diciendo entonces como una cosa que tú publicaste en el año 87 se va a convertir en noticia en el año 95, ah bueno porque depende de donde tú lo publiques yo como buen cubano me enteré ese día por la mañana de lo que estaban diciendo en, en el en haciendo radio de lo que había declarado el general boliviano, eso me hizo pensar año 89, en el 89 yo sabía que eso estaba pendiente, y yo ese día fui a trabajar, ya yo era el director de medicina legal desde el año 88, ese día yo fui a trabajar y cuando llegué seguía a la gente en medicina legal, profe, usted escuchó y lo yo, dije, yo, sí, sí, no, qué pues sé sí, yo, y ya bueno, ya yo interioricé que algo había en el ambiente en relación a los restos de Che y de la guerrilla de Che. Y un ratico después, me llama por teléfono el Ministro de Salud Pública, que por demás nunca en la vida me llamaba. Y ese día me llama el Ministro de Salud Pública y me dice, no, ¿para qué? dice la secretaria lo llama el Ministro. Y hay me asombré, cogí el teléfono, entonces el Ministro me dice, no, no para qué, doctor, usted va a recibir una llamada y es necesario que usted se ponga en contacto con una persona. Y entonces me empieza a describir un ambiente que me doy cuenta que me está hablando el Comandante Ramiro Valdés. No, para que usted vaya a tal lugar, el castillito, en la estrella, y ahí yo, tanto la señal, digo, si usted quiere que yo vaya a ver al comandante Ramiro, y me digo, bueno, pero ¿para qué cosa es? Me dice, no, no le puedo explicar, porque es una operación secreta. Y entonces digo, bueno, si esto salió por la mañana en haciendo radio, de que un general está diciendo de la, eh, que el Cheta está enterrado es grande, y ahora el comandante, y me llama el ministro que nunca me llama, y me dice que yo tengo que ir a ver al comandante Ramiro, que nunca me había olvidado a verlo tú tengas que tener que ver con el